El primer reto del nuevo plan de ordenación del litoral ha sido la definición del ámbito, y este esfuerzo exige nuevas miradas sobre el territorio. La línea de los 500 metros fue solo una medida preventiva a la espera de la elaboración de un plan, y este, lógicamente, debía partir de la delimitación de un ámbito para su ordenación, pasando así del marco jurídico al marco físico, de la ficción a la realidad. Para trazar los límites sobre un ámbito tan complejo, nos hemos visto obligados a recurrir a una aproximación multiescalar, desde la visión de conjunto hasta poner pie a tierra y leer la costa a escala humana. Hemos dibujado 428 unidades de paisaje, apoyándonos en las líneas marcadas por las cuencas de drenaje y cuencas visuales que ocupan la primera franja de costa, que como invariantes estructurantes del territorio, enmarcan nuestro ámbito de gestión. Resulta evidente que este inmerso territorio se erige en un paradigma de complejidad estructural, ya que el volumen de variables que se dan cita es abrumador, naturales, culturales, sociales, y todas ellas a cualquier escala de análisis considerada, Es, por tanto, un territorio de enorme fractalidad. El perímetro posee unas formas alambicadas, con un repertorio extraordinario de geoformas con elementos tan genuinos como las rías, ...o una alta densidad de ocupación... ...que se traduce en numerosas tensiones territoriales... ...y dinámicamente, esta complejidad, esta riqueza, es aún mayor". Como se ilustra en la imagen, el esfuerzo ingente que hemos hecho en los últimos meses para descifrar esta riqueza creo que tiene muy pocos precedentes. Ocuparíamos horas en describir todas las variables que hemos estudiado y localizado en el territorio, desde la caracterización de los elementos naturales y antrópicos, garantizar el mejor diagnóstico posible. ...vamos a ver una antología que espero de idea cierta... ...la forma en que nos hemos aproximado al territorio... ...en un intento de conocer y comprender... ...aquellos elementos que conforman nuestro litoral. Se han estudiado y georreferenciado 863 playas... ...clasificadas en 11 grandes tipos... ...según criterios morfodinámicos. Desde Ascatedraes, Pantín, Carnota... ...hasta Lanzada Corrubedo... ...por citar solo algunas de las más conocidas junto a 71 sistemas dunares de diversa teología analizados tan espectaculares como los de Vilarrube, Baldayo, O13, Encamariñas o Nemiña. Se han clasificado la totalidad de las formas acantiladas rocosas y mixtas del perímetro costero gallego, desde los mega acantilados de acapelada que superan los 500 metros de potencia hasta los numerosos vertientes de acantilado de techo plano que se suceden en nuestras costas. Ha sido procesada toda la información mental del inventario de humedales de Galicia, superando los 150 casos, entre los que se incluyen los cinco humedales de importancia internacional Ramsar, ortiguira Ladrido. Valdoviño, Corrubedo, Ribadeo y el complejo intermareal Umia ogrove Hemos incorporado al sistema de información geográfica el conjunto de masas boscosas autóctonas y de recolonización que ocupan el 24% del total del ámbito del plan, diferenciándolas de las explotaciones forestales. Pero no solo hemos recogido y estudiado estos elementos más representativos de la naturaleza. Para la comprensión de este sistema de carácter natural, también hemos centrado la mirada en el sistema de los asentamientos. En el conocimiento del rico mosaico agronómico y forestal herencia de un asentamiento antiguo. Pues si el hombre y su convivencia con el territorio y el mar, sería imposible comprender el paisaje costero actual que nos habla no sólo de un modelo de organización tradicional del territorio, sino también de un territorio en constante transformación fruto del crecimiento demográfico y de otros fenómenos comunes a todas las regiones litorales europeas. La dispersión, la difusión o la aparición de nuevos usos como los turísticos, así como la necesidad de equipamientos e infraestructuras que forman parte también de este sistema. No en vano, en el litoral de Galicia se encuentran cuatro grandes ciudades de nuestra comunidad autónoma, Vigo, Pontevedra, Coruña y Ferrol, también innumerables villas y aldeas. Todas ellas son testigos de una historia que nos ha dejado un rico legado patrimonial conformado por elementos arqueológicos, de arquitectura civil, religiosa, industrial, sin los cuales hoy en día no podríamos imaginar el litoral de Galicia. ...es precisamente en la relación entre estos dos sistemas... ...el natural y el conformado por el hombre... ...en donde surge la ordenación del territorio. Un territorio en el que conviven valores sociales... ...ambientales, ecológicos, patrimoniales y económicos... ...que interactúan de manera compleja... ...y en el que existen procesos de pérdida de biodiversidad... ...de banalización y deterioro de sus paisajes... ...en definitiva, en un territorio... ...en el que los últimos años ha experimentado fuertes transformaciones... ...a lo largo de toda su historia... ...que han conducido a la ocupación de un 2,72% de la costa. Así planteamos el modelo del plan... ...desde la necesidad y el convencimiento... ...de que en este territorio complejo, extenso y diverso... ...pueden y deben seguir ocurriendo cosas. Lo importante es... ...qué, dónde y cómo... Para responder esas preguntas, el modelo se estructura en una serie de ámbitos continuos, que son las áreas y otros de carácter discontinuo que llamamos espacios, los que se definen los usos posibles y los valores a proteger, valores naturales y culturales. Son tres áreas definidas en solución de continuidad. Protección, mejor ambiental y paisajística y ordenación. La protección la hemos caracterizado en dos tipos, ambiental y de corredor. La primera de ellas es asociada al valor en sí, de los elementos identificados para preservar, y la segunda como garantía de conectividad y funcionalidad. Protección ambiental, definida para garantizar la conservación de aquellos valores naturales singulares presentes en el territorio costero. En ella diferenciamos e identificamos la protección intermareal, bosques, ecología y costera que engloba las dinámicas litorales y, y acantilados. Por otra parte, la protección de corredor, pensada con la intención de dar una solución de continuidad a estos elementos de especial valor, aumentando la conectividad de los ecosistemas, entendida esta como una de las funcionalidades básicas de cualquier sistema que se dé sobre el territorio. Mejora Ambiental y Paisajística La segunda de las áreas, la de mejor ambiental y paisajística, que recoge el territorio entre el área costera y los primeros ejes o espacios que articulan el modelo de organización tradicional, comprendiendo el paisaje litoral más próximo a la costa, siendo sin duda el espacio sometido a las mayores transformaciones en las últimas décadas. La vocación de esta categoría es permanecer libre de edificación, conformando de este modo lo que podríamos denominar el paisaje litoral. Sin embargo, las situaciones idílicas no existen y la complejidad y diversidad del sistema de asentamientos, así como sus transformaciones recientes en el territorio, hacen necesario que en este ámbito tengan cabida algunas operaciones de crecimiento motivado y contenido, desde los asentamientos en dirección contra el mar u otras de mejora de los ámbitos que, existentes, son incompatibles con los nuevos criterios del plan. Por lo tanto, su objetivo principal es el de preservar el paisaje litoral como un valor natural y cultural, reivindicando este frente como un elemento propio, un rasgo distintivo, un recurso, un indicador de la calidad de vida de Galicia. Pero también tienen como objetivo mejorar aquellas intervenciones que no se ajustan al modelo propuesto en el plan y necesitan de actuaciones para colaborar a transformar estas escenas en paisajes de calidad. De esta forma, se busca garantizar la integridad del borde costero como un espacio de disfrute público y valor social, al mismo tiempo que un desarrollo urbanístico sostenible e integrado en el paisaje. Ordenación recoge las planicies costeras y de transición situadas frente al litoral, en las que en la mayoría de las ocasiones podemos encontrar asentamientos ligados visual y funcionalmente a los paisajes litorales. Además, en esta zona, hemos englobado las áreas ya urbanizadas en contacto con el mar. Además de estas tres áreas continuas, se tendrá en consideración una serie de espacios que, situados en las áreas de protección y mejora, se responden a valores singulares que les hacen merecedores de un reconocimiento complementario a los anteriores. Estos espacios los hemos denominado espacios de interés, como son 96 espacios de interés paisajístico, que se está viendo en el vídeo, 79 de interés geomorfológico, 70 espacios de interés de tasones 162 núcleos de identidad del litoral que ya hemos visto en anteriores imágenes, al mismo tiempo que 31.390 hectáreas de espacios naturales ya reconocidas tales como la Red de Espacios Naturales Protegidos, el Convenio de Ramsar y la Red Natura 2000, entre otras. Áreas de recualificación Asimismo, se han identificado en las diferentes unidades de paisaje áreas desvinculadas de los núcleos fundacionales. Estas deberán ser concretadas en el planeamiento para poder actuar sobre ellas mediante operaciones de recualificación, restituyendo en la medida de lo posible el paisaje natural, rural o urbano y dotándolo de la funcionalidad y estructura que le son propios al modelo planteado. Modelo que se podría resumir en las áreas del plan, ...las áreas de protección, mejore mental y paisajística... ...y el área de ordenación... ...sobre los que se desarrollan los sistemas generales territoriales que enlazan... ...el sistema de asentamientos... ...espacios de interés... ...sobre este sistema continuo aparece otro de naturaleza discontinua... ...constituido por los que hemos denominado... ...espacios de interés... ...y que en la presentación ven iluminado... ...de interés paisajístico... ...de tasón, ...geomorfológico... ...otros espacios de interés reconocidos. Áreas de recualificación, como zonas donde las dinámicas sabidas ...y la inercia existente es incompatible con el plan. En ellas se trata de acotarlas para integrarlas con los criterios ya expuestos. Ejemplo de aplicación. Este modelo se ha pensado para aplicarse y gestionarse de forma coordinada... ...con el plenamiento municipal... ...sobre este modelo se superpone la realidad administrativa... ...con situaciones dispares derivadas de la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes... ...y la franja de los 500 metros... ...en este caso, al superponer información urbanística... ...vemos en amarillo un urbanizable aislado... ...situado más allá de los 500 metros... ...pero en zona de mejora ambiental y paisajística urbanizable... ...que no es compatible con el modelo presentado. Motivación. Pero esta decisión de incompatibilidad con el modelo es una decisión motivada... ...fundamentada en el análisis exhaustivo que se ha realizado... ...para cada una de las 428 unidades de paisaje... ...y que se expresan con las fichas que ahora visualizamos. En estas se ha condensado toda la información... ...de la que hemos hablado a lo largo de la exposición. Elementos naturales. Formas del relieve. Unidades litológicas. Diversidad climática. Suelo. Agua. Patrimonio natural. Elementos antrópicos usos del suelo, morfología, infraestructuras, patrimonio histórico, patrimonio cultural. Por lo tanto, siempre de forma motivada, se analizará caso a caso, y al igual que en el ejemplo anterior, tenemos un suelo no compatible con el modelo del Plan. En este que vemos ahora, se observa un suelo urbano no consolidado, inserto en urbana urbana, de construcciones que clarísimamente... ...podrán desarrollarse con la entrada en vigor de este plan. Conclusión. Para concluir, podemos afirmar que el modelo tiene varias señas de identidad. Es propio. Surge del conocimiento y la diversidad de los valores, los usos y las dinámicas... ...de una costa única y singular como la de Galicia. Es dinámico. Es decir nace con la capacidad potencial de dar respuestas adecuadas a las transformaciones cada vez más aceleradas que experimenta un territorio tan dinámico como el litoral gallego. Es innovador por todo el sistema de información geográfica que late detrás de él, porque es la primera vez que se aglutina tanta información sobre un mismo documento pero sobre todo porque tiene como herramienta para la ordenación, la protección y la gestión del paisaje. No en vano se ha diseñado bajo los principios que emanan del Convenio Europeo del Paisaje. Es de todos. Aspira a ser para todos y con todos, poniendo el acento en la participación, transparencia y motivación responsable de las decisiones de la Administración y la ciudadanía. Por eso estamos convencidos que se convertirá en el marco básico de referencia para la integración eficaz y sostenible de las políticas territoriales y necesidades sociales, garantizando la conservación y protección de los ecosistemas natural y humano.